Suenan las frases de sí. hip hop a se contagia la energía yeah. Dando medicina de vitaminas yeah. Micros en jams compartiendo amor al arte El DJ se hace un corte, quedan rimas en el aire ¡No hay duda! Oh. Bombos bajos sonando hip hop Los hijos bastardos al micrófono abierto oh. Repudiando al mundo que les trata como ataraos yeah. Alergia a cualquier tipo de poder establecido Vomitando rabia sobre ritmos con groove Ni dealers, ni kies ni macarras sí. Solo actitud armados con palabras que se clavan en tu sien será sí. hacerte bien Estaban muertos, estaban escribiendo Cubrándose los textos, encontrando sus cimientos Para el mutuo entendimiento y disfrutar de estos eventos Prepara el gabnate para bien alimentarte La receta que traigo puede dejarte con hambre De más rap, de más buen rap Que abre el alma en canal y te deja contento Como un polvo, es esencial Soy un enfermo crónico y no puedes ayudarme Soy un dependiente, Ni pastis, ni rayas, ni tripis Fum, rap y graffiti. Soy un enfermo crónico y no puedes ayudarme Ayudarme, soy funcodependiente dependiente, ni pastis, ni rayas, ni trippis, FUN, rap y graffiti Sin Ver la televisión te deja en cefalograma plano y Las modas de turno suelen sudarte el nabo No tendrás el WhatsApp Para pisar a tu peña Pero la próxima vez diles que la fiesta está aquí Donde suena el patio Suelen temblar vatios Donde los aparatos de buen rollo hacia tu cráneo Traen la mejor técnica Lírica funquera De manos del flipao que ves en la palestra y no te rayes no. De las venas largas El mundo es una mierda pero también hay cosas guapas vuélvete a llenar el vaso pero sin llegar al coma O cámara Joker como Belén Esteban En el equilibrio está la clave Los hábitos son vicios y esperas que el tiempo pase Todo engancha hasta la telebasura Pero mi vicio es la música y te la meto pura Soy un enfermo crónico y no puedes ayudarme Soy punto dependiente ni pastis ni rayas ni tripis, fun, rap y graffiti. Soy un enfermo crónico y no puedes ayudarme. Soy punko dependiente. Ni pastis ni rayas ni tripis, Rapi rap y graffiti. Rap y graffiti. Rap y graffiti. Rap y graffiti. Rap y graffiti. Rap right. y graffiti. Rap y graffiti.